Sin más, sí. a tiempo que todo la marcha de la, de la mañana, nos cuentas un poco qué idea, cómo vamos a gestionar los tiempos y los formatos. Bueno, es que Ricasco, Ongu y de Torre, eh, Gunon, y bueno, ya me he venido arriba y he agotado todo mi repertorio de búsqueda, o sea que ya no, no esperáis ya muchos más. Eh, eso de que estemos solicitados no es verdad. Lo que sea un carca más que no me gusta mucho viajar, entonces más que nada eh y mi mujer cada vez que le digo que me voy a algún sitio saca el rodillo ese de, de la pizza ¿no? y hace así bueno pues eh, vamos a tener tres yo creo que, creo que sí. vamos a tener tres o sea un par de descansos he distribuido la, la jornada de la mañana en, en como en tres bloques la primera un poco más de introducción en la temática un poco más más tranquilita y las otras dos partes son más tipo taller más activa el título de esta jornada o el, el, el tema de esta jornada son las organizaciones que aprenden, ¿no? enmarcados dentro de, de Cultura Digital, Cultura Digital 2016, y en particular sobre, vamos a, a trabajar un poco sobre estas dos ideas de entornos personales de aprendizaje y entornos organizacionales de aprendizaje. Pero bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Hemos perdido la cabeza, pregunto, hemos perdido la cabeza, ¿Por qué? ¿Estáis de vacaciones, no? Todavía o, o, ¿O todavía no? Todavía no. ¿Todavía no estáis de vacaciones? Bueno, en cualquier caso, si no estáis de vacaciones, casi estáis de vacaciones, y que estéis aquí cinco horas y pico aquí soportándome, pues la verdad es que eso me hace sentir esperanza en la profesión educativa, ¿no? en la profesión docente. Pero bueno, vamos a preguntarnos, ¿qué, ¿qué queremos hacer? ¿Vamos a escuchar o vamos a hacer? Porque cuando uno viene a unas cosas de estas, pues a menudo lo que lo invitan es a escuchar, ¿no? Y claro, cinco horas escuchando es como, como un poco una paliza, ¿no? O sea, yo creo que es mejor que hagamos cosas, ¿verdad? Nosotros en Conecta 13 hablamos de esto, ¿no? De la coherencia en los espacios formativos. Entonces, bueno, si vamos a hablar de entornos personales de aprendizaje, si vamos a hablar de aprendizaje de, de organizaciones, bueno, pues escuchar sobre eso no es muy interesante, es mucho más interesante que construyamos, que reflexionemos y que nos llevemos algunos recursos y herramientas para, para luego para nuestros centros. Debo de reconocer que esta mañana pues, ha empezado de una manera magnífica, se lo estaba comentando aquí a las dos ainoas. Y es que me he venido dando un paseíto por la playa de la Concha, imaginaros con este día tan magnífico, y además me he cruzado con Martín Berasategui, que porque iba hablando por teléfono, si no le asalto directamente, yo soy un mitómano terrible. ¿no? A Jordi Adel lo conocí así, hace ya un montón de años en, en Barcelona, y fui a un, una jornada, engañé a mí, al director general de mí, donde yo trabajaba, para que me diera permiso para ir allí desde Granada. Y, y llegué allí y le dije, Jordi, soy un gran fan tuyo. Y por ahí está subida la foto en Flickr. Bueno, os decía que nosotros pensamos en esto de las coherencias de los espacios formativos, ¿no? Y que aprendemos unos de otros, ¿no? El aprendizaje social es realmente como, como aprendemos. Nuestra mejor fuente de aprendizaje está sentado a nuestro lado, o detrás, o delante, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, pues, trabajar juntos esta mañana. Porque trabajando juntos se trabaja mejor, ¿vale? Entonces vamos a buscar a nuestra pareja. Lo que pasa es que hay un pequeño problema. Yo me había traído unas cartitas aquí para hacer las parejas y hay menos cartas que personas. Entonces, en vez de parejas, vamos a hacer tríos, que dicen que también son divertidos. Yo no. Tenéis mi hashtag, tenéis también mi correo electrónico, que pues, así, mi correo electrónico por si después de esta sesión os queda alguna duda relacionado con lo que hemos trabajado, que necesitáis algún material más, queréis alguna lectura, cualquier cosa que en lo que yo os pueda echar una mano, pues con confianza. Mandáis un, me mandáis un correo electrónico o me escribís por Twitter casi a veces más, más rápido Twitter que, que, que el correo ¿no? Muy bien, bueno esto os suena, ¿verdad? ¿Os suena? Incluso puede ser que en alguno de vuestros centros ¿verdad? Se le haya pasado al alumnado ¿verdad? La herramienta de autodiagnóstico bien, claustro, El instrumento de autodiagnóstico de para a claustro. A claustro a más que al alumnado, a, lo, a los claustros a, lo, a los alumnos, ¿no? Es una herramienta que ha desarrollado el Gobierno Vasco dentro del proyecto ICANOS eh, para evaluar la competencia digital, ¿vale? Y que está basada en el modelo DIGCOM, que es un modelo desarrollado por un instituto de prospectiva que tiene la Unión Europea, está en Sevilla, y que pretende ser un marco pues, europeo pues, para, para la competencia digital, ¿no? En el caso de esta herramienta, este instrumento, además de las cinco áreas de competencia, del, del marco de competencia digital del proyecto ICANOS, pues se han incluido también algunas preguntas relacionadas con conectividad, relacionadas con equipamiento, o sea que es una herramienta bastante completa. Que evidentemente, pues como todo este tipo de herramientas, todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues necesita de sus revisiones y sus actualizaciones, porque... Ya sabéis que va la tecnología muy rápido ayer. Entonces las tecnologías evoluciona todo tan rápido que evidentemente necesita actualizaciones frecuentes. Entonces también este modelo, el, el propio equipo de ICANOS pues, reconoce que necesita una, una actualización, una revisión y me consta que están trabajando ya en ello. ¿no? Este es el marco de competencia de eCom que tiene cinco áreas de competencia y 21 competencias distribuidas en esas cinco áreas. Hay tres áreas que son claves o fundamentales que son la de gestión de la información, comunicación creación de contenidos, y luego hay dos transversales, que son la de seguridad y resolución de problemas. Digital Entender que ese marco de competencia digital es un marco de competencia digital ciudadano, es decir, no es específico de la profesión docente, pero eh, todas estas áreas de competencia, que se supone que nuestro alumnado tiene que saber o tiene que dominar cuando deje la escolarización obligatoria, porque tienen que, des tienen que desenvolverse en el mundo como ciudadanos y ciudadanas también digitales, pues evidentemente pues, entre los objetivos, entre el cometido que tenemos en la, la escuela es facilitar que sean capaces de dominar o de, o de, de conocer y de, y de poder utilizar todas estas competencias, desplegar todas estas competencias digitales en su día a día. Lo cual implica que nosotros como docentes, pues también tenemos que, que adquirir esas competencias. ¿no? Bueno, esta es una cita de Zygmunt Bauman, el sociólogo Zygmunt Bauman, que está en una publicación que se, se titula sobre la educación en un mundo líquido. Dice lo que los ciudadanos del mundo moderno líquido descubren pronto es que en este mundo no hay nada dedicado destinado a perdurar, y mucho menos para siempre. No es esto que decimos de la volatilidad o la rapidez con la que evoluciona todo, ¿no? Y con las tecnologías desde que desde que desde hace 20 años para acá, que la tecnología evoluciona casi, casi a mes a mes, ¿no? Con nuevas innovaciones y nuevas, nuevas eh, revoluciones tecnológicas, pues van determinando nuevos usos y nuevas formas de de comunicarnos, de trabajar, de relacionarnos, de incluso de, de vivir nuestro ocio. ¿no? ¿Pero qué pasa con la escuela en este mundo vertiginoso donde va todo tan rápido y donde todos sabemos que nada perdura mucho tiempo y que tenemos que estar en constante evolución? ¿Qué pasa con la escuela? Bueno, pues yo quiero eh, destacar dos ideas, ¿no? eh, dos cosas que tenemos que tener en cuenta como docentes. ¿no? Una es el, la metodología activa como un recurso clave pues, para que nuestro alumnado adquiera las competencias eh, que debe adquirir antes de dejar la educación obligatoria. Y luego la importancia de los aprendizajes informales. Estas dos ideas. ¿vale? Mirad, eh, hay una metáfora de, de Bauman Este, este Baumann eh, hace una metáfora entre la educación y la balística. A lo mejor no es muy acertado dentro de educación, ¿no? Pero bueno. Eh, hablar de, de, de armas, ¿no? Pero bueno. Él, él dice que. Eh, ...en una publicación que además podéis encontrar en Internet... ...que es sobre la educación en un mundo líquido... ...esta que os decía, ¿vale? Está, está en Internet se puede descargar de forma gratuita... ...y si no la encontráis me lo decís y yo paso el PDF... ...esto se está se metiendo en streaming... ¿no? ...me perseguirá la EHAI o alguna de esas. ...bueno, él dice en esta publicación... ...que son unas conversaciones con, con un pedagogo italiano... ...y tenéis el nombre, Macero... ...bueno, él eh, dice que en, en esta publicación que... ...la educación tradicionalmente o en muchos casos funciona como, como la, la, la, la, la balística tradicional... no, ...es decir, eh, cómo se enfrentaban antes los ejércitos, ¿no? pues tú sabías que estaba el ejército enemigo allí... ...entonces tú cogías tu cañón, tenías allí unos ingenieros, unos eh, matemáticos, ingenieros tal... ...que calculaban eh, a qué distancia estaba, con qué ángulo tenías que colocar el cañón... ...para que llegara la bala allí y, y acabara con, con parte del ejército, ¿no? pero claro... Cuando los ejércitos empezaron a moverse de una manera más ágil, pues claro, ese tipo de, de cañones pues ya, o ese tipo de forma de atacar al enemigo pues ya no servía. ¿Por qué? Porque para pues, cuando llegaba tu bala ya se habían desplazado el ejército. ¿no? Entonces pues, se inventaron los misiles inteligentes, que eran los que perseguían el objetivo. ¿no? Entonces él dice que en la educación pasa un poco así, ¿no? Es decir, que nosotros seguimos en muchos casos, en muchas ocasiones todavía, funcionando como esos cañones antiguos. Es decir, nosotros pensamos que nuestro alumnos y sus problemas están allí. Y nosotros pues desarrollamos una serie de estrategias pues, para acometer esos problemas. Pero resulta que como todo va tan rápido, para cuando llega nuestra solución, nuestro alumnado ya tiene otros problemas, eh, tiene otras circunstancias, tiene otras herramientas, otros recursos, y entonces pues, lo que hacemos no sirve para nada. O sirve para poco. ¿no? Entonces él dice que tenemos que eh, construir o diseñar esos... ...misiles inteligentes educativos que sean capaces de alcanzar el objetivo, ¿no? Y en esta misma obra hace referencia a este, a este otro autor, a Gregory Bateson... ...y a esta obra, eh, Pasos de la Ecología de la Mente, ¿no? Es un psicólogo. Él dice que hay tres niveles de educación y aprendizaje. El nivel primario, que es la transferencia de información... ...y donde la herramienta clave es la memorización. Y en muchos casos nosotros seguimos trabajando en ese nivel primario... ...con, con esos patrones, ¿no? Hay un segundo nivel, que es lo que llaman los psicólogos el debutero aprendizaje, que es la adquisición de un marco cognitivo que permita extraer e incorporar nueva información. ¿vale? Y el tercer nivel, que sería la adquisición de actitudes para desmontar y volver a organizar el marco cognitivo predominante, ese aprender a aprender, que tanto hablamos, ¿verdad? Es decir, capacitar a, al alumnado, capacitarnos incluso nosotros para poder aprender a lo largo de toda la vida, para poder desmontar y volver a montar ese marco cognitivo. Porque eso es lo que nos va a permitir poder adaptarnos a, la, a los problemas que van surgiendo ¿no? y a las nuevas situaciones que, va, que, que van apareciendo en la, en la sociedad. Alvin Toffler decía que los iletrados del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer, eh, eh, que no sepan leer sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a, a reaprender. ¿no? Esto del aprendizaje, el aprender a aprender ¿no? y el aprendizaje permanente. Y esta cita me gusta también mucho, de George Siemen, dice... Nuestra habilidad para aprender lo que necesitaremos mañana es más importante que lo que sabemos hoy. ¿no? Es cierto que, porque ahí hay, aquí hay un debate ¿no? de qué pasa, que ya no hay que memorizar nada, ¡qué desastre! ¿no? El mundo se va a acabar. No, hay que memorizar algunas cosas, es decir, hay cosas que necesitamos memorizar porque, porque son... Si hay datos, hay informaciones que necesitamos tener a mano. Es decir, no podemos estar continuamente consultando la Wikipedia, ¿no? Para dar respuesta a determinadas cuestiones. Es decir, es cierto que todavía la, la, la memoria es algo importante, pero ya no es tan relevante como antes. Si recordáis vuestra eh, vuestra etapa escolar, pues gran parte del, del, del conocimiento, del aprendizaje que se eh, promovía en la escuela estaba centrado en la memorización. Memorizábamos muchas cosas. Muchas más cosas de las que realmente luego eh, va a necesitar, y además muchas cosas que, que si somos un poco críticos y críticas, pues sabemos que memoriza, hace un examen y se te olvidan, o no. Es en fin, realmente nuestra memoria no es tan buena como, como debiera ser si, si, si el centro de la formación fuese el, el, el, la memorización. Es decir, nuestra mente no está preparada para retener mucha información. Es como una especie de de vaso con agujero en el fondo, donde tú echas cosas, echas agua, echas líquido, pero se va perdiendo, ¿no? Y al cabo de un tiempo... Y las técnicas estas de estudio, si habéis trabajado alguna vez, pues ya sabéis que se basan en esto de en la repasos, con una periodicidad X, pues para, pues para poder retener más información, pero a la larga se va, se va perdiendo, ¿no? Yo, de adolescente, hacía el cubo de Rubik. Pues, claro, cuando dejas de hacer el cubo de Rubik, pues te olvidas de todos los algoritmos y, y dejas de saber hacerlo, aunque lo hubiera hecho... ...casi con los ojos cerrados, ¿no? Porque una vez que sabes la posición y sabes los algoritmos... ...no necesitas ni mirar el cubo, solamente cuál es la posición inicial. Ahora que mis niños están jugando con los cubos de rubia... ...ahora lo he retomado y he tenido que volver a reaprenderlo. ¿Por qué? Porque ya lo había olvidado... ...porque he estado mucho tiempo sin necesitar esa información. Es preciso, por tanto, reflexionar sobre nuestra práctica docente... ...y poner en marcha nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje... acorde a la realidad que vivimos. Esa es la conclusión que yo saco ante esta situación de velocidad... ...de cambio vertiginoso de lo que está ocurriendo... ...y esta necesidad de, de, de que la escuela sea más efectiva... Para, ...para formar realmente a ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Las metodologías activas son, desde nuestro punto de vista... ...claves para, para esto, ¿no? Es decir, eh, el aprendizaje basado en proyectos... ...el aprendizaje basado en problemas... ...el aprendizaje cooperativo... ...es decir, todo aquello que lleva al alumnado a aprender haciendo... ...a adquirir conocimientos, habilidades, actitudes... ...pero eh, en, en, trabajando construyendo cosas, produciendo, no simplemente recibiendo información. Eh, se habla incluso del efecto IKEA. No sé si habéis oído hablar alguna vez del efecto IKEA en la escuela. Eh, que, bueno, yo creo que aquí casi todos, todas hemos pasado por Ikea, ¿no? O voluntariamente o por obligación, ¿no? Porque nuestra pareja sea muy, muy, muy, fan de IKEA. Y si nos, si nos paramos, si nos detenemos a pensarlo de una manera objetiva. Los muebles de Ikea no son sustancialmente más baratos que un mueble ya comprado que te haga un carpintero y que te vendan en una tienda. Realmente no. Es decir, si comparamos precios no son mucho más baratos. Esto que diga, no, no, es que me lo compro en Ikea porque es que me ahorro. No, no son mucho más baratos. ¿Qué es lo que pasa con los muebles de Ikea? Pues que los construimos nosotros. Y además como vienen con unas instrucciones más o menos decentes, ¿no? hace poco construí un sofá entero. Ni ¿no? me lo creo. ¿no? Y, ¿Y qué es lo que pasa? Pues claro, como lo hemos hecho nosotros también. Mira estas tanterías. Estuve aquí tres horas construyendo estantería. ¿no? Todo el que llega le enseñamos la estantería que hemos construido allí. ¿no? Yo cuando llega la gente a mi casa enseño el software. <risa> eh, y eso pasa un poco con el aprendizaje basado en proyectos. A lo mejor, o, o, o en muchas ocasiones, el producto no es muy bueno, no es algo sobresaliente, pero tiene el valor de que es el alumno el que lo ha construido. El que ha construido conocimiento a través de una producción. Una producción o digital o, o, o analógica. ...pero que todas estas cosas no las estamos inventando ahora con Internet... ...ni las estamos inventando ahora con las tecnologías... ...es decir, las tecnologías nos ayudan... ...bueno, pues a trabajar todas estas estrategias... ...pero Piaget ya decía esto, ¿no? Sería de desear que el profesor dejara de ser un lector... ...satisfecho con transmitir soluciones leídas... ...debería actuar como mentor... ...estimular la iniciativa y la investigación... ...es decir, que, que todas estas nuevas estrategias... ...o todas estas metodologías activas... ...todo esto no, no lo hemos inventado, no se está inventando ahora... Esto hablaban Piaget, hablaba Dewey, hablaban pues todos los pedagogos eh, Francisco Giner de los Ríos, bueno, pues todos los, los grandes pedagogos de, de, del pasado siglo, de principio del pasado siglo. Entonces, esa es una de las ideas que quería compartir con vosotros y vosotros, la importancia de las metodologías activas. ¿no? Y la otra es la importancia de los aprendizajes informales. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho eh, para entender bien qué es esto de los aprendizajes informales, frente a los aprendizajes formales, ¿no? Y es la metáfora del autobús y la bicicleta. ¿Vale? la metáfora de, de Jay Cross. Y él decía esto, decía, el aprendizaje formal es como hacer un viaje en bus. Tú lo único que eliges es el punto de destino y el punto de llegada. Tú sabes dónde coger el autobús y dónde te bajas. Pero todo el resto de cosas no las eliges tú. Las elige por ti la organización. Es decir, el itinerario, con quién viaja los horarios. Tú no eliges nada de eso, tú solo eliges si te montas o no te monta dónde te montas y dónde te bajas. ...y eso es el aprendizaje formal... ...es decir, el, el aprendizaje formal es... ...o la educación formal es la que diseña una organización para ti... ...estos son los objetivos de aprendizaje... ...estas son las tareas que vamos a hacer... ...las actividades... ...así es como vamos a evaluar... ...tú no eliges nada más que si entras o no entras... En ese, ...en ese proceso formativo... ...sin embargo el aprendizaje informal es... ...hacer un viaje es como hacer un viaje en bicicleta... ...tú eliges el punto de partida... ...tú eliges el punto de llegada y eliges todo lo demás... ...eliges el itinerario... Eliges con quién va en ese viaje, si va acompañado o va solo. Es decir, puedes elegir todas las demás cosas. Es decir, la diferencia entre hacer un viaje organizado por otro o organizar tu propio viaje. Eso es el aprendizaje informal. Tú detectas unas necesidades de aprendizaje, una necesidad de formativa. Y yo quiero aprender a hacer esto. Entonces, pues tú buscas tus recursos, tus materiales, con quién aprendes, en qué tiempo lo vas a hacer, cuáles son tus objetivos finalmente en ese aprendizaje. Esa es la diferencia entre el aprendizaje formal y el informal. El informal pues, no está estructurado, no viene de fuera, sino que somos nosotros mismos quienes lo organizamos. Y el aprendizaje informal cada vez tiene más importancia. Las organizaciones pues cada vez prestan más atención a los aprendizajes informales. Mirad, esta es la curva, y esto está relacionado con, la, con lo que hablábamos antes de la memorización, esta es la curva que explica cómo, la capacidad que tenemos para retener información ¿vale? en un contexto formal. ¿veis? A los 30 minutos de haber terminado la acción formativa, no solamente nos queda el 58% de la información que nos han transmitido, que hemos recibido en esa, en esa actividad. A las 48 horas, solo nos queda el 33%. Y al cabo de tres semanas, solamente nos queda el 15%. Eso es lo que hace nuestra mente. Esto es la media, ¿no? Esto es lo que, por regla general, hace nuestra, nuestra, nuestra cabeza, ¿no? Es decir, va perdiendo información. A partir de esas 48 horas, ¿veis? La importancia que tiene los aprendizajes informales, para dar soporte, para consolidar esa información que hemos recibido. Y en esos aprendizajes informales, pues están relacionados con un café que me tomo con un compañero o compañera a la que le interesa este tema y seguimos charlando sobre esto, dos o tres días después. O una lectura que hacemos posteriormente relacionada con ese tema. Es decir, todo aquello que nos ayuda a consolidar o algo que llevamos a la práctica y nos ponemos a hacer algo relacionado con eso que hemos aprendido, ¿no? Entonces, cada vez tienen más importancia los aprendizajes informales. Mirad, esto, bueno, en, en la diapositiva la presentación se la pasaré a José para que os la haga llegar a... o a Xavi, para que os la haga llegar a, a, a todo y a todas. Porque en la diapositiva veréis que hay muchos enlaces que permiten ampliar sobre las cosas que estamos que os estoy comentando, ¿vale? Esta es una traducción propia, ¿eh? o sea, que fiaros hasta cierto punto. Por eso aconsejo que, que contrastéis el... el en la fuente original. Estos son los cinco momentos de los aprendizajes a los que se enfrenta cualquier aprendiz. Hay dos que están relacionados con el aprendizaje formal, ya sea en una aula presencial o en una aula virtual, ya sea en una actividad de tipo blended, ¿no? de semipresencial, ya sea en aprendizaje asistido por computador, o webinares, o talleres virtuales. ¿vale? Y esos dos momentos están relacionados con aprender algo por primera vez, o bien aprender en profundidad sobre algún tema. Pero luego hay otros tres momentos del aprendizaje que están ligados al aprendizaje informal están relacionados con tratar de recordar y aplicar aquello que he aprendido, cuando hay cambios, es decir, cuando de pronto me encuentro con una situación novedosa a la que no da respuesta el conocimiento que yo había adquirido de manera formal. Entonces ahí tengo que desplegar todas mis herramientas, estrategias, recursos de aprendizaje informal, pues para poder dar respuesta a, ese, a esa nueva situación. ¿no? O bien cuando algo de pronto no funciona, cuando algo deja de funcionar, ¿no? Y tenemos que dar respuesta a ese problema. ¿no? Y en eso, en, esa, en ese aprendizaje informal. Esto es una diapositiva que está relacionada con el aprendizaje en las organizaciones, no, por eso habla del puesto de trabajo. ¿no? Ese aprendizaje informal que se produce ya cuando estás trabajando, cuando estás llevando a cabo tu actividad, pensarlo como docente. Vais a una actividad formativa, pero luego vais a vuestro centro y os encontráis con la realidad, la cruda realidad, más o menos cruda realidad, de vuestro claustro, de vuestro compañero y compañera, de vuestro alumnado, de vuestro centro. Y allí tenéis que llevar o poner en marcha las cosas que habéis trabajado en una actividad ...de aprendizaje formal. Bueno, pues esos aprendizajes informales... ...pues ahí tenemos pues, el soporte al aprendiz, con materiales de trabajo... y ...guía de referencia, coaching, mentorización, bancos de conocimiento... ...repositorios de mejores prácticas, preguntas frecuentes... veis pues hay un montón de, de fuentes de información, de recursos, de estrategias... ...que nos permiten seguir aprendiendo. Pero ya de esa manera informal... ...como cuando cojo mi bicicleta para hacer mi viaje... Yo elijo fuentes de información, elijo recursos, elijo contactos, personas con las que seguir aprendiendo. Tenemos, por tanto, dos competencias fundamentales. Ya hemos hablado de la competencia aprender a aprender, la importancia de ser capaz de aprender cosas nuevas, tener las eh, habilidades para poder seguir aprendiendo y luego la competencia digital. ¿Por qué? Porque pues, cuando hablamos de esto de recursos informativos, hablamos de personas, pues cuando entra por medio lo digital, pues imaginaros la... Eh, cómo explota esto, ¿no? cómo se redimensiona casi de manera exponencial. ¿no? Si pensamos en aprender con recursos físicos y con personas a las que tenemos cerca, pues como hacíamos a lo mejor hace 30 o 40 años, pues la, la, estamos muy, mucho más limitados. ¿no? Que tenemos? Nuestro claustro, eh, algunas personas de nuestro entorno cercano que le interesan los temas a los que nos interesan a nosotros, y, y la fuente de información, pues tenemos las bibliotecas, tenemos las enciclopedias... Pero cuando recurrimos a lo digital, pues fijaros, recursos digitales. Que Tenemos internet lleno de recursos digitales. Lo complicado ahora, lo difícil es, bueno, pues identificar cuáles son esos buenos recursos. Identificar los buenos de los, los relevantes de los no relevantes. Y en cuanto a personas, pues imaginaros, a través de los espacios sociales, la cantidad de personas con las que podemos entrar en contacto. A Maya y yo nos hemos conocido hoy presencialmente, pero nos llevamos siguiendo y leyéndonos y compartiendo materiales y debatiendo en las redes, pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, tenemos dos competencias clave ¿no? eh, relacionadas con esto de los aprendizajes. La competencia aprender-aprender a -aprender y la competencia digital. Y esas dos competencias son las dos competencias fundamentales que dan sentido a esto de los entornos personales de aprendizaje. Y entiendo que estaréis más o menos familiarizados con, con este concepto. Y que tienen que ver con dos tipos, con, con, con, por una parte con, con la estrategia, con la dimensión cognitiva ¿vale? del aprendizaje que es lo que tiene que ver con la competencia de comprender a aprender a aprender, y luego con la dimensión tecnológica, ¿vale? que es la que hace referencia a la competencia digital. Esas son las claves para entender qué es esto del entorno personal de aprendizaje. ¿vale? Es todo aquello que tiene que ver con estrategias de conocimiento, de gestión del conocimiento y con recursos y herramientas bueno, pues para facilitar esos procesos. Mirad, el concepto de entorno personal de aprendizaje, para los que no estáis familiarizados, aparece por primera vez en el año 2004, en un contexto puramente tecnológico, de ingeniero. Es decir, gente que se dedicaba a hacer plataformas de aprendizaje. Y que se reúnen en el Reino Unido, en un congreso, se llama HISC, lo tenéis allí arriba. Y entonces se, presenta una, se hace una presentación, una ponencia, que se llama así, Personal Learning Environment, entornos personales de aprendizaje. Y de lo que trataba es de cómo podemos mejorar las plataformas para que, sean más, para que el alumno pueda desarrollar estrategias más personalizadas. Es decir, que, la que las plataformas sean menos de la institución y más de los aprendices, que se puedan personalizar, que tú puedas eh, aprender mejor porque puedas personalizar la plataforma. De eso hablaba este concepto de los entornos personales de aprendizaje. Era un concepto que nace como algo puramente tecnológico, ¿vale? Es decir, algo ligado a herramientas, ¿no? Y hay mucha gente que cuando piensa en empleo, pues piensa en herramientas. ¿Qué es un Play? Ah, yo mi Play es Twitter y no sé qué, y Moodle y no sé cuánto. No, tu Play es algo más que herramienta. Las herramientas son parte de tu entorno personal de aprendizaje, pero hay más cosas, que son todas esas estrategias cognitivas que desarrollamos para aprender. ¿no? Esta es la definición pata negra de, de entornos personales de aprendizaje, ¿vale? en la que ya entra en juego esa dimensión pedagógica. Es una definición que hicieron Jordi Adel y Linda Castañeda en el año 2010, y dicen que un entorno personal de aprendizaje pues, es el conjunto de herramientas, de fuentes de información, conexiones, actividades que desarrollamos, que llevamos a cabo de manera asidua pues, para aprender. Fijaros que aunque dice entorno personal de aprendizaje, personal, pero luego se habla de conexiones. Porque cuando estamos hablando de entorno personal de aprendizaje no estamos hablando de aprendizaje individualizado. Estamos hablando de aprendizaje en común, en colaboración con otras personas. ¿no? Ahora incidir un poco en esta idea de las conexiones. ¿no? Pero bueno, tenemos herramientas. ¿Qué herramientas? Pues dispositivos, tablets, eh, móviles, que estáis alguno con el móvil, eh, portátiles, equipos de sobremesa, eh, la televisión, a través de la televisión ya nos podemos conectar a internet, buscar información, ¿verdad? Es decir, cada vez tenemos más variedad de dispositivos, ya están los... los, los estos los los relojes estos, los smartwatch, smart las gafas, ya mismo tendremos las gafas estas, se popularizarán y veremos gente con las gafas estas de, de futuristas con las que pueden acceder a información a través de ellas. Fuentes de información, bueno, pues recursos digitales, fundamentalmente, ¿no? Fuentes de información, pues eh, bibliotecas, eh, páginas webs blogs, páginas institucionales y luego actividades, las actividades es todo lo que yo hago utilizando lo anterior, utilizando las herramientas, utilizando la fuente de información y con las personas con las que yo aprendo. Esas son las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente, ¿vale? Y dos de esas eh, competencias son la digital y la aprender a aprender. Pero bueno, yo lo que quiero que os quede claro es que PLE, cuando hablamos de PLE no hablamos de una herramienta, sino lo que hablamos es de un enfoque del aprendizaje que tiene que ver con el aprendizaje autónomo, cómo somos capaces de diseñar nuestro proceso de aprendizaje. Vale, y decía esto, quiero hacer hincapié en esto de las conexiones. Mirad, este es un gráfico sí. ya bastante antiguo de una profesora australiana que se llama Joyce, Joyce Seitzinger, ahí abajo tenéis su, su nombre, y este es su nick en Twitter, por si la queréis buscar. Vale, Es de 2008, entonces imaginaros, tiene ya ocho años, esto ya está en, en, la, en la prehistoria. ...de los entornos personales de aprendizaje. Entonces, en este gráfico ella lo que eh, representaba era la relación entre entorno personal de aprendizaje... ...y lo que llamamos la red personal de aprendizaje. Esas conexiones de las que hablan Jordi Adel y Linda Castañeda. Entonces, este es un gráfico muy antiguo que ha quedado desfasado. Es decir, en este gráfico esta mujer pues entiende que la red personal de aprendizaje es todo... Y dentro de la red personal de aprendizaje está el entorno personal de aprendizaje, que son herramientas, artefactos, conexiones tecnológicas. Bueno, hoy se entiende esto al justo al revés. El entorno personal de aprendizaje, si nos lo imaginamos así en diagramas de Ben como este, pues el entorno personal de aprendizaje es todo. Y dentro del entorno personal de aprendizaje tenemos otro subconjunto, que es la red personal de aprendizaje. Las personas con las que aprendemos, de las que aprendemos, con las que compartimos intereses. Y a través de Internet, pues... Eh, nos conectamos, eh, intercambiamos información, desarrollamos proyectos. Yo a Fernando Trujillo, que antes cuando me presentaba Xavi hablaba de Fernando Trujillo, que probablemente muchos lo conozcáis, yo a Fernando lo conocí, pues igual que a Maya, digitalmente. Entonces nos leíamos tal, hemos terminado siendo compañeros, montar un proyecto junto que es Conecta 13, nos vamos hasta de vacaciones juntos ya, ¿no? O sea, imaginaros ¿no? la, la capacidad que tienen las tecnologías pues, para conectar gente, ¿no? Uno de mis mejores amigos, probablemente casi mi mejor amigo, pues es eh, Joaquín Larrocha, que es un tipo de calella, calella de mar eh, de Barcelona, que lo conocí porque escribió en Amazon una reseña en un disco de una cantante que a mí me gusta mucho y a él también. Y a partir de allí conectamos y estuvimos un año como novios. O sea, nos escribíamos diariamente un email. Yo le escribía a uno y él me contestaba a otro, porque, claro, teníamos tantas cosas que encontrarnos, de pronto encontraba a alguien que le interesaban las mismas cosas que a ti, le gustaba el mismo grupo que a ti. Y entonces, bueno, aquello era una cosa fantástica, ¿no? Bueno, pues, pues, pues hemos terminado con una amistad que, que, que, que presencial, ¿no? Él ha venido a mi casa, yo toda la suya, la familia se conoce, nos vamos juntos, hemos ido a conciertos, total, bueno, pues el potencial que tienen las tecnologías para conectarnos, ¿no? Entonces, dentro del de entorno personal de aprendizaje, que sería todo, está la red personal de aprendizaje, que serían esas conexiones que ponemos eh, que ponemos en marcha pues, para seguir aprendiendo. mirar este es un gráfico también de Linda y de Jordi, ¿vale? Para entender mejor el concepto de entorno personal de aprendizaje. Ellos hablan de fuentes de información, de herramientas, dispositivos y servicios, y de redes personales. ¿Vale? Si os fijáis que estas son las cinco áreas de competencia de, de, del proyecto DigCom, pues hay una relación casi biunívoca. ...por lo menos con las tres claves... ¿no? ...la gestión de la información... ...fuentes de información... ...herramientas, dispositivos y servicios... ...que están enfocados a la creación de contenido... ...es decir, ¿para qué quiero yo herramientas?... ...para qué quiero un editor de vídeo... ...para qué quiero un editor de imagen... ...para qué quiero una herramienta de blogs... ...pues para producir contenido... ...para crear contenido... ...que es la segunda área de competencia del Digcom... ...y la tercera, las redes personales... ...que están relacionadas evidentemente con la competencia... ...con el área de competencia de comunicación... ...entonces si os fijáis... Eh, tener un buen entorno personal de aprendizaje da respuesta a gran parte del marco digital, de, de la competencia digital que debe tener un ciudadano o ciudadana. Porque luego, en realidad, estas dos otras áreas, esta, que eran las que decíamos transversales, que eran la resolución de problemas y la seguridad, pues son transversales. Están relacionadas, en realidad, con toda, con todas esta, estas tres áreas. ¿no? Este es otro modelo de competencia digital. Más complejo, tiene mucha más información, ¿vale? Está publicado en la red porque lo, lo publicó aquí José, ¿vale? ¿Veis? Entonces, bueno, se habla por una parte del marco Digcom, de ¿vale? Aquí tenéis información, comunicación, creación de contenido, seguridad, resolución de problemas. Tiene que ver con el saber y el saber hacer, ¿vale? Aquí aparece, pues, ser buen ciudadano, ser profesional eficiente, ser educador adaptado a su tiempo. Bueno, tenéis un montón de información y en estos enlaces podéis seguir ampliando con otros mapas conceptuales, ¿Vale? Otro marco pues para, para seguir. Por eso os decía, yo eh, me atrevo a decir esto. Una persona digitalmente competente es alguien que es consciente de su entorno personal de aprendizaje y lo pone en ejercicio de manera permanente pues para sacar el máximo partido de su oportunidad de aprendizaje. Esto es lo que yo pienso. Por eso para mí es muy importante el concepto de entorno personal de aprendizaje. Porque te permite llegar a ser un buen ciudadano o ciudadana digital a saber manejar, desarrollar, desplegar en tu vida pues, la, las cinco áreas de competencia. Este es otro de los popes que están relacionados con esto de los entornos personales de aprendizaje, de los cursos masivos. ¿vale? Antes os he puesto una cita de George Siemen, que es uno de ellos. Este es el otro, Stephen Downs, que tuve el placer de conocer el año pasado en un congreso en, en, en Santiago y que además publiqué una foto pues, que decía... Los gurús tienen también sentido del humor, porque eh, yo, eh, ya sabéis, así como he dicho en plan mitómano, me quise hacer una foto con él y entonces me hicimos la foto y él sale poniéndome la peineta, ¿no? Y digo, pues mira, los gurús tienen sentido del humor, que, que te piensas que no, que son gente así como muy retraída. Bueno, pues Stephen Down dice esto, dice, el conocimiento es un estado de la red y el aprendizaje es la creación de una red. Tú puedes chocar un poco raro, puede sonar un poco raro, pero lo entendemos mejor cuando vemos esto. Esta Jane Hort, que también la he mencionado antes, Jane Hort, que trabaja mucho con, trabajaba con Jay Cross, todos los años publica la 100, las top, eh, el, el top 100 de las herramientas para el aprendizaje. Es decir, ella publica un cuestionario en su web, que podemos contestar todos eh, de manera eh, voluntaria, si, si nos apetece, veis aquí, por ejemplo, ves, pues ya está abierta la, la, la lista para votar la herramienta de 2016. Y en esa lista, de las 100 herramientas educativas más importantes, que dice la gente que le sirve para aprender, la primera es Twitter. Fijaros. Cuando ves eso es cuando te deja de sorprender esta cita. Porque en esta cita lo que nos dice Downs es que para aprender lo que tenemos que hacer es crear una buena red. Y que el conocimiento es el estado de nuestra red. Y te das cuenta, conforme vas consolidando tu red de aprendizaje, te das cuenta de que esto es cierto. Es decir, yo soy mejor aprendiz en tanto que sigo a gente más interesante a través de Twitter. Gente que tengo identificada y que leo las cosas que publica, las lecturas que recomienda. Es decir, aprendo gracias a que sigo y estoy en contacto, y en conexión y, y comparto, no solamente sigo y leo lo que ponen, sino que además debatimos, reflexionamos conjuntamente, ponemos en marcha proyectos pues con gente que sabe mucho más que yo de las cosas que a mí me interesan. ¿Veis? Y luego si seguimos mirando en esta lista, pues seguimos encontrando herramientas sociales, YouTube, eh, Google Docs y Drive, que no dejan de ser herramientas sociales, ¿no? herramientas para la creación de contenido, pero en un contexto social, ¿no? Facebook, otra red social, Skype, es decir, muchas herramientas cuya finalidad es conectarnos con otras personas. Cuantas más conexiones tenemos y mejores son, pues más habilidades o más recursos tenemos pues, para seguir aprendiendo. Para mí el, el descubrimiento del concepto de PLE pues fue trascendental. Yo llevaba mucho tiempo pues, utilizando tecnología para mi propio aprendizaje y para investigación y conocer el concepto me permitió no solo sistematizarlo, sino además expandirlo. Mi PLE tiene una serie de herramientas fundamentales, que serían mi blog, Twitter y Facebook tiene un primer círculo de compañeros y compañeras que, son los que eh, con los que hablo a diario a través de la red o en, o en persona y después una serie de círculos que van pues, separándose por distintas razones que me van enriqueciendo. Y, por último, pues mi PLE eh, me eh, permite conectar con una serie de grupos que están trabajando y con los que pues, no mantengo una relación eh, cotidiana. Pues me permite, por ejemplo, ahora conectar con todos los nodos de LEAVE, me permite conectar con grupos con los que no tengo simplemente ninguna relación, con las pedagogías invisibles, con, con el grupo de CEMOS 98. Para mí conocer el concepto de PLE me ha permitido tener control sobre mi propio presente y quizás sobre mi futuro. ...hace tres años comenzamos el proyecto Educar21... ...que consistía en no asumir que nuestros estudiantes de formación... Eh, del ...en formación de profesorado, mis estudiantes de magisterio... ...eran nativos digitales, sino que en realidad partíamos del principio... ...de que eran simplemente usuarios de, de la red... ...pero queríamos conectar con el concepto de PLE... Pues, ...con un nivel más intenso de uso de la tecnología... ...en el desarrollo de Educar21 descubrimos que en realidad... Eh, el blog, wikis, eh, podcast, Twitter, todo esto eran eh, herramientas y, y, y conceptos que no manejaban nuestros estudiantes. Entonces, desde primero de Magisterio de Educación Infantil y Primaria… ...que les presentamos estas herramientas, después en segundo continuamos con otra materia impartida por otro compañero, Julio Torrecilla... ...en tercero volvemos a la carga con la utilización de portafolios digitales en el practicum... ...es decir que en nuestra facultad, la Facultad de Educación eh, y Humanidades de Ceuta, el concepto de PLE no dura una eh, asignatura... ...sino que ya empieza a ser un concepto que trasciende y que dura cuatro años y hacia el futuro... Es decir, empezamos a revisar qué significa formación del profesorado desde el concepto de Ese Es Fernando Trujillo, que os comentábamos antes y que algunos ya conocéis, hablando sobre cómo utilizan o cómo están trabajando el concepto de entorno personal de aprendizaje y la formación de los futuros maestros y maestras en su facultad. ¿no? Y cómo a él personalmente, como profesional, pues le está ayudando también, pues como dice, a conectar con otros grupos de trabajo, con otras personas que están haciendo cosas que a él le interesan, pero que con las que no tiene una cercanía física y que no puede seguir su trabajo de manera presencial, pero sí a través de las redes y, por tanto, a través de ese, eh, de ese artefacto que él ha construido, que es su propio entorno personal de aprendizaje. Fijaros la importancia que de la, del concepto de identidad digital. ¿no? El, hablaba Fernando aquí de, de esto de los. pensamos que nuestros alumnados son nativos digitales, ¿verdad? Esto lo hemos escuchado hablar mucho, lo de los nativos y los inmigrantes digitales, ¿verdad que sí? Y nos imaginamos nosotros llegando en patera allí a, a la... Bueno, pues, ese concepto de los nativos y los inmigrantes digitales está completamente ya eh, desechado por la comunidad, eh, por la comunidad universitaria, ¿no? por, por, por los investigadores, ¿no? Y frente a, ese, a esa antítesis de inmigrantes y nativos digitales de Mark Prensky, hay una mucho más interesante que la de los visitantes y los residentes porque la de los nativos y los inmigrantes, para los que no estéis familiarizados, lo que viene a decir es que nuestro alumnado, nuestro hijo e hija, son nativos digitales porque han nacido ya eh, en, eh, utilizando las tecnologías y, por tanto, cualquier cosa que les suelte van a saber utilizar y le van a sacar el máximo provecho, mientras que todos los que estamos aquí, como no hemos nacido en ese contexto digital, pues somos inmigrantes y nunca llegaremos a tener la misma competencia digital que nuestro alumnado. Eso es lo que dice la, la metáfora de Prensky de los nativos y los inmigrantes digitales. Y nos deja a nosotros, a todos nosotros, en, en, en mal lugar, ¿verdad? Porque nos deja esa sensación de que nunca llegaremos a estar a la altura de nuestro alumnado. Y habrá gente a la que eso le, le dé cierto reparo a la hora de introducir las tecnologías en su aula, y a otros, pues lo que nos dice claramente es que esa no es la realidad, porque nuestro alumnado en muchos casos utiliza las tecnologías peor que nosotros, porque le faltan, por ejemplo, actitudes críticas en el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, esta metáfora es mucho más interesante, la de los visitantes y los residentes, que es de un investigador que se llama David White. Ahí tenéis el enlace ¿no? con el artículo, ¿vale? Y aquí otro, otra página donde podéis ampliar también la, las investigaciones que llevó a cabo a partir de, de su primer proyecto. Este hombre lo que dice es que podemos ser visitantes o podemos ser residentes en la red. Y a diferencia de la otra metáfora en la que o era una cosa u otra y no podías pasar de un sitio a otro, porque tenía que ver con tu fecha de nacimiento, en este caso tiene que ver con tu actitud y con cómo entiendes tú las redes. Es decir, podemos ser visitantes, pero podemos llegar a pasar a ser residentes. ¿Qué son los visitantes en la red, según este hombre? Pues aquellos que entienden la red como un sitio pues, para coger cosas y luego marcharte a tu vida real, que es analógica. Tú vas a Internet, vas... A Utiliza las tecnologías solamente para apropiarte de información. Entiendes que solamente ese es el uso que tiene para tu vida. Mientras que los residentes son los que entienden la red no solamente como un sitio para ir a coger cosas y llevártelas a tu vida, sino que es un sitio donde desarrollas parte de tu vida. Y es un sitio donde debates, reflexionas, desarrollas proyectos, haces parte de tu ocio allí dentro también en ese contexto digital. Es decir, tienes dos dimensiones, una digital y otra analógica, e intentas conjugarla. Esos son los residentes. Esta metáfora a los docentes y a los padres y madres pues, es, es mucho más eh, benévola con nosotros y con nosotras. ¿Por qué? Porque nos permite transicionar, pasar de ser eh, visitantes, si todavía no creemos que la red es un sitio donde podamos hacer cosas, a ser residentes con el tiempo. ¿no? Y tiene que ver mucho con eso de la identidad digital. Es decir, ¿quiénes son los residentes de la red? Los que tienen una identidad digital. Los que son conscientes, en realidad todos la tenemos. Todos tenemos identidad digital. Habéis probado seguramente alguna vez a meter vuestro nombre en Google. ¿Lo ¿Habéis probado alguna vez? ¿A qué sale información? Información que no habéis introducido vosotros y vosotros. Puede haber fotos de gente que son colegas vuestros que sí usan las redes y cuelga fotos en las que salís. O puede ser una multa que sale en el BOE o no sé cuánto, ¿verdad? O en la en el tribunal y la plaza que está no sé cuánto. Es decir... Hay información en las redes, información digital, que constituye parte de nuestra identidad digital. Entonces, en nuestra mano está decidir si solamente vamos a dejar que en Internet haya la información que quieran poner otros de nosotros, o si nosotros queremos construir nuestra identidad digital, apropiarnos de ella, ser conscientes de que somos también personas digitales y que podemos modelar de alguna manera quiénes somos en la red. Entonces, ¿quiénes son los residentes los que son conscientes de que tienen una identidad digital y se la curran? Y trabajan pues, para que sea una buena identidad digital. La pregunta sería, ¿tenemos por tanto todos un PLE? ¿Tenemos todo un entorno personal de aprendizaje como el que habla Fernando Trujillo? Bueno, pues la respuesta es sí, todos tenemos un entorno personal de aprendizaje. Lo mismo que todos tenemos identidad digital, porque todos somos capaces de aprender de manera autónoma. Lo que pasa es que puede que no seamos conscientes de ello. Y el objetivo de esta sesión, en parte, es ser conscientes de que tenemos una identidad digital, de que tenemos un entorno personal de aprendizaje y cómo podemos sacarle el máximo partido para ser mejores aprendices. ¿Cuál debería ser el plan para poner en marcha, para mejorar MIPLE? Bien, pasos para construir o mejorar nuestro entorno personal de aprendizaje. Eh, los publicó Sue Water, al principio de toda esta corriente iniciativa de los entornos personales de aprendizaje. Son cinco pasos muy sencillos. El primero, dice, suscríbete a Blogs. Es decir, identifica buenas fuentes de información y suscríbete a ellas pues, para que te llegue esa información. Ese es el primer paso para construir un buen plan. Estáis familiarizados con el concepto de RSS, ¿no? ¿Verdad? Es una manera de conseguir que la información llegue hasta nuestro escritorio. En lugar de tener que ir a buscar la información, pues hacer que la información llegue hasta nuestra, nuestro, nuestra bandeja de, de trabajo, nuestra, a nuestro espacio de trabajo. Eh, yo uso Feedly. Hay distintas soluciones tecnológicas, pero a mí esta, pues me parece una buena solución, ¿vale? Es una herramienta que utiliza el motor de suscripciones de Google Reader, que ya sé, sé, fue una herramienta que Google dio de baja, pero utiliza el mismo motor de, de trabajo. Y lo que nos permite es suscribirnos a páginas que tengan canales RSS. Y a través de esa página, pues me llegan todas las novedades de los blogs o de las páginas que a mí me interesan. Eso incluye, por ejemplo, también medios digitales como periódicos, ¿no? Que si echáis un vistazo a todos los periódicos tienen una página de los RSS y tienen uno de cultura, otro de internacional, otro de no sé qué, otro científico entonces tú te suscribes a lo que te interesa y te construyes tu propio periódico digital, por decirlo de alguna manera donde puede haber pues, medios de comunicación digitales, oficiales puede haber blogs, puede haber páginas institucionales entonces es un sitio donde te llega la información que a ti te interesa, bueno pues ese sería el primer paso para construir nuestro entorno personal de aprendizaje suscribirte a blogs Identificar blogs interesantes y suscribirte a ellos. Segundo, tener una cuenta de marcadores sociales. Esos son los favoritos de toda la vida. Que guardamos en el Internet Explorer o, en, o los marcadores que ponemos en Mozilla. Nuestros favoritos, vamos navegando por Internet, nos gusta una cosa y la guardamos en favoritos, ¿verdad? Eso lo hacemos todos, ¿sí o no? Bueno, pues lo que nos dice esta mujer es, no los guardes en tu equipo, sino compártelos. Eso, la verdad es que es una buena manera de empezar a ser un ciudadano, una ciudadana digital. Empezar a compartir algo de lo que tú haces. Cuando tú seleccionas una cosa como favorito, se entiende que tú, como experto o experta en el tema ese en el que estás trabajando, pues has visto un recurso muy interesante y te lo quieres guardar. Cuesta el mismo trabajo guardarlo en tus favoritos de tu equipo que guardarlo en una cuenta de marcadores sociales. El mismo esfuerzo. La ventaja es que si lo haces aquí, lo estás compartiendo con tu comunidad, con otros docentes a los que les puede interesar ese tema. Pues si eres especialista en literatura y lengua, pues, y has encontrado una página muy interesante que ayuda a hacer comentarios de texto para pruebas de acceso a la universidad, oye, pues porque no se puede beneficiar otros compañeros y compañeras de esa búsqueda que tú has hecho, de ese recurso que tú has identificado como muy relevante. ¿Herramientas para tener o, o servicios para crear una cuenta de marcadores sociales? Pues hay varios, ¿no? Yo solía recomendar Delicius, que la conoceréis probablemente, pero Delicio va dando tumbos de una empresa a otra y la última versión de Delicio está llena de publicidad. Bueno, es horrible, yo la verdad que no me gusta mucho. Pero hay otra solución que es Digo. ¿Os suena? D-I-I-G-O. Es exactamente igual que delicio e Incluso tiene más funcionalidades. ¿no? Entonces, bueno, pues podéis probarlas si no las conocéis. Algunas de ellas son herramientas gratuitas. Y en ellas pues podéis tener vuestra propia biblioteca de recursos digitales seleccionados, pero además hacerla pública con la posibilidad también de si hay algún recurso en particular que no queréis hacerlo público porque creáis que es algo más personal o que, bueno, pues podéis ponerlo como privado. Entonces la gente solamente puede ver vuestros recursos públicos, los que habéis puesto público ¿vale? Pues es una manera, un primer paso, porque hay mucha gente, ahora veréis, la, la siguiente propuesta es, ábrete un blog. Y hay mucha gente que dice, es que yo un blog no, porque yo tal, porque yo no me puedo comprometer a eso y no sé qué. Bueno, es que se puede ser un ciudadano comprometido digitalmente sin necesidad de tener un blog. Es decir, puedes empezar a compartir cosas de una manera muy sencilla teniendo una cuenta de marcadores sociales. Porque ya os digo, cuesta el mismo esfuerzo guardarlo en tus favoritos, una página que encuentras y que te parece interesante, y guardarla en Delicio o en Digo. Bien, tercera propuesta. Decía Sue Water, ábrete una cuenta en Twitter. Porque en Twitter hay muchos docentes, mucha gente dispuesta a compartir conocimiento. Gente muy generosa, como dice Jordi Adel. Jordi Adel lo dice así, dice... En Twitter hay una comunidad de docentes muy generosa compartiendo información. Tercero, decía participa en una red social profesional. Ella en aquel momento recomendaba Ning. ¿Os acordáis de Ning? Para crear, se puso, se volvió de una herramienta de pago y todos los profes salimos de allí espantados porque claro, con el sueldo que tenemos como para estás pagando suscripciones a Ning, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras soluciones, ¿no? Hay comunidades de Google Plus. Hay grupos en Facebook también, que, es decir, hay muchas comunidades profesionales docentes en distintas redes sociales. Por lo que nos dice es que participemos en algunas. ¿Por qué? Porque es un espacio de intercambio, de encuentro con otros profesionales con los que compartimos interés. Y la quinta es la de ábrete un blog. Oye, tú eres un profe con mucha experiencia, trabajando en tu aula, haciendo cosas fantásticas. Oye, ábrete un blog y comparte lo que haces con, con el resto de la comunidad docente. Creo que eso debería ser un compromiso de cualquier profesional, independientemente del ámbito al que se dedique. Da igual si es educación, si eres de salud o si eres un investigador. Es decir, compartir las cosas que tú haces con el resto de la comunidad. Es decir, contribuir al procomún. Si es que estamos continuamente alimentándonos de cosas que comparten otros. Yo creo que en algún momento en algún momento, debemos de empezar a plantearnos, oye, yo tengo mucho conocimiento y, lo, y, lo, y, y, y tengo la necesidad... ...moral de compartirlo con mis compañeros y compañeras. Yo, por ejemplo, mi blog, que es Egi, un aprendizaje, yo lo, lo abrí pues, con, con esa sensación, ¿no? Esa necesidad de compartir lo que en mi institución, en mi organización... ...entonces, cuando yo trabajaba en el consorcio Fernando de los Ríos, lo que hacíamos desde el departamento de formación. Porque estábamos haciendo cosas muy interesantes, muy innovadoras, hacíamos cosas también que no funcionaban... ...y también las contábamos. Porque, como dicen, ¿no? Del, del error también se aprende, ¿no? ...de la reflexión sobre por qué te has equivocado... ...por qué no ha salido, eso se aprende... ¿no? ...entonces bueno, pues mi organización en ese momento... ...no tenía un blog corporativo, ahora ya sí lo tiene... ...pero en aquel momento no lo tenía... ...entonces pues yo lo hablé con mi director general... ...le dije, oye mira, he pensado abrir un blog... ...donde poder compartir qué cosas estamos haciendo... ...en el departamento, en el área de formación... ...me dijo, vale, fenomenal... y ...entonces yo en mi blog... Nace, ...empezó así, con esa necesidad... ...porque yo ya, yo he sido bloguero pues casi desde que... ...se me cayó el pelo... ...o sea, allá por los comienzos de... Entonces, yo en mi blog, ¿qué pasa? Pues yo en mi blog compartía pues, cosas de música que me gustaban, que yo hacía un programa de ya allí en la emisora de mi pueblo, lecturas, tal, que ese niño le da la omitona, no sé qué, pues lo cuentas también, claro, eso es un blog que no le interesa a nadie, un blog con tanta diversidad de contenido, no. porque también compartía algunas cosas relacionadas con mis intereses como, como profesional de la educación. Entonces, bueno, tenía claro de que necesitaba un espacio específico para eso, que realmente llegara a la comunidad eh, educativa. ¿no? Y así nació el aprendizaje Y como dice como dice Alfonso, Alfonso Alcántara, Lloriento, no sé si lo seguí en la red, arroba Lloriento, ¿suena? Bueno, es un experto en… Eh, trabajaba para el gobierno andaluz en temas de empleo y, bueno, ahora ya eh, no trabaja, trabaja para él mismo. Pero él dice que un blog es tu casa como profesional. Es decir, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de centro educativo, puedes cambiar de proyecto, pero tu blog es tu espacio profesional y tú controlas tu espacio y allí compartes lo que tú quieres compartir. ¿no? Y de alguna manera mi blog y aprendizaje me ha acompañado en mi proceso desde cuando yo trabajaba como personal de la Administración andaluza, ahora en, en, en Conexta 13, que es una, una spin-off de la Universidad de Granada, ¿no? Y mi blog me acompaña en ese proceso y antes contaba unas cosas y ahora cuento otras relacionadas con el trabajo que hago ahora, ¿vale? Bien, pues esas serían las cinco claves para mejorar o construir nuestro entorno personal de aprendizaje. Suscribirnos a blogs, crear una cuenta de marcadores sociales, participar en Twitter, que yo sé que hay mucha gente que todavía sigue teniendo un poco de reparo de Twitter, si allí lo que va la gente a decir que han sacado el perro a pasear o que están en la T5. No, hay gente que dice eso y hay otra gente que comparte cosas muy interesantes, ¿no? Yo tengo una lista, ahora después puedo enseñarles varias listas de las que yo tengo creadas, porque es una de las cosas potentes de Twitter, hacer listas. Yo sigo a 8.000 personas y diréis, ¿quién lee ocho 8.000 personas? Pues yo no leo a 8.000 personas, pero es que no hay que pensar en Twitter en esa clave, hay que pensarla eh, en, en la clave de un bar. Tú cuando llegas allí al bar y te acercas allí a la barra y está la gente charlando, pues tú te incorporas a la conversación y charlas en ese momento y compartes y te vas y te da igual qué pasó antes y de qué se habló y te da igual lo que se hablará después. Pues Twitter es igual. Eh, pues si tengo 15 minutitos para echar un vistazo a Twitter, pues leo que se ha publicado, que ha aparecido en ese, en ese ratito que le dedico. Me da igual qué pasó antes y qué pasó después. Por eso, para mí no es un peso seguir a 8.000 personas, porque yo no leo las 8.000. Pero luego tengo listas. Y en esas listas meto a la gente de, a la que no me quiero perder. En algunos casos, porque a lo mejor son gente que escribe en inglés. Y que escribe, por tanto, en un horario distinto al que yo me conecto a Internet. Entonces, bueno, la tengo en una lista y cuando quiero consultar, y además son listas temáticas, pues tengo una de educación, tengo otra con gente de salud, otra con gente de periodismo, otra con gente de marketing, otra con gente de gestión de conocimiento, tengo varias listas. Y según el tema que me interesa, pues entro en esa lista y leo las cosas que publica. Bueno, decíamos Twitter. Entonces, animar a los que aún no estén en Twitter a probarlo. A probarlo, sí. Que hoy es Twitter y dentro de 10 años ya no será Twitter, será otra cosa. ¿Vale? Lo único es animaros a que... A, en lugar de ir a la zaga de las cosas, pues ir un poquillo en la punta de lanza ¿no? y probar las cosas cuando están en su, cuando se puede salsear, ¿no? como se dice aquí. ¿no? Porque cuando ya luego la gente deja los sitios y llegamos a última, a última hora, pues ya no tiene mucha gracia. Cuarto, participar en redes sociales profesionales. Y quinto, abrirse un blog. Que lo del blog también lo podéis pensar en clave de proyecto. Oye, yo a lo mejor no me puedo comprometer a mantener un blog, pero sí lo puedo hacer con un grupo de compañeros y compañeras. Por ejemplo, con mi departamento. O tenemos en marcha un proyecto y hacemos un blog con el que compartir qué, qué, qué hacemos y, qué, y cuáles son nuestras actividades. Bueno, pues básicamente, gestionar tu entorno personal de aprendizaje consiste en gestionar información, es decir, explorar, buscar, filtrar, evaluar, almacenar y recuperar, crear contenido, desarrollar, integrar, reelaborar, gestionar licencias. O Esa es una cosa muy importante que nosotros trabajamos en los centros. ¿Tenemos de las licencias. Cómo reutilizo los contenidos que hay en Internet y cómo publico los que hace mi alumnado en Internet. ¿Qué tipo de licencia usamos para compartir el conocimiento? Y la comunicación, interactuar, compartir, participar, colaborar, gestionar la identidad digital. En eso consiste el entorno personal de aprendizaje, ¿veis? No estoy hablando de una cosa rara, es una cosa que todos hacemos en mayor o menor medida. Lo que vamos a intentar esta mañana es sacarle el máximo partido, mejorar nuestro entorno personal de aprendizaje y llevarnos esa idea de entorno personal de aprendizaje al entorno de nuestra organización. Nuestra organización puede ser nuestro claustro, puede ser nuestro departamento, puede ser un grupo de trabajo que tenemos, puede ser un grupo informal de profes con los que colaboramos y participamos en, en actividades. Quería enseñaros esto, mirar, esto es un material que hicimos para la red de bibliotecas andaluza. Nos pidieron que, porque ellos están trabajando mucho en las bibliotecas escolares, como espacio para trabajar la competencia digital. Entonces desarrollamos con ellos un material así muy sencillito, para que ellos pudieran tener en la biblioteca para el alumnado, sobre el, eh, qué es un PLE, para empezar con el alumnado y con el profesorado a través de la biblioteca a trabajar el PLE. ¿Vale? Entonces hicimos este tríptico, que lo podéis descargar desde, desde esa dirección, vale eh, en el que explicábamos con lenguaje para que los niños lo entendieran, qué es un PLE, ¿vale? y eh, además lo vinculábamos con los aprendizajes activos, con las metodologías activas. Es decir, un PLE no es para escuchar, un PLE es para hacer. Entonces, utilizando las eh, la iniciales de, de la red de bibliotecas andaluces, que es BCREA, ¿vale? eh, pues, eh, partiendo de ese, de ese acrónimo, pues eh, cogíamos las cuatro primeras letras pues, para explicar en qué consiste el PLE, qué vamos a hacer con el PLE, para qué nos sirve. Nos sirve para buscar, para buscar información, para etiquetar, es decir, para organizar esa información, para guardarla y poder recuperarla posteriormente, para crear cosas con esa información para construir y finalmente para relatar, para comunicar, para compartir. ¿Vale? Y bueno, y aquí pues y algunos consejos sobre cómo participar en, en, en la red y bueno, ese es un material que hicimos para los de esto. Y llegado a este punto, nos tomamos un café, ¿no? ¿Cuánto rato nos da la 20 minutos. 20 minutos.